Hola, vamos a enseñaros 10 cosas que debes saber acerca de Good Lessons. Hacemos vídeos con pasión para empresas con pasión. Si no encontramos la forma de otorgarla, no vale la pena que lo hagamos. Humor, venimos a este mundo a reír y debemos hacerlo. Rapidez, una empresa no debe estar pensando cuándo tendrá su comunicación, sino cómo usarla para mejorar. Adaptación. Todas las empresas tienen su propia identidad. Nosotros nos adaptamos a ella. Ganas de mejorar el ecosistema. Nunca haremos vídeos ofensivos ni para minorías ni colectivos. Buscamos no dañar nuestro entorno. Poca duración. Internet es rápido y directo. Los vídeos están pensados para ser virales y acabar en todos los dispositivos sin ningún problema. Importan las personas. Entendemos la comunicación como el diálogo entre dos o más interlocutores buscando un beneficio mutuo. El centro de los vídeos son esas personas. Limpieza, conceptos claros y pensados para ser fácilmente entendidos. Personalizado a las personas, al cliente y a quien quiere mejorar su vida. Está pensado para él. Fáciles de usar y accesible desde todos lados. Esto es Good Lessons, comunicación a tu medida.